La Juvenil Dominicana tomó una decisión a nivel nacional de movilizarse en contra del alza de los combustibles y, en especial, en la zona del Cibao, en la región del Cibao, con mayor contundencia para darle apoyo al palo regional del de próximo lunes 29. Nosotros entendemos de que no es posible de que sigamos pagando el combustible más caro de toda la región. De Latinoamérica. Estamos esperando una decisión de la dirección nacional. Nos reuniremos hoy un poco más tarde y decidiremos los pasos a seguir. Sí, totalmente. Llamamos a los estudiantes a que desde su posibilidad apoye este paro regional del de lunes 29.